Pues muy bien, buenos días a todas. Gracias por acudir a la convocatoria. El motivo de la misma, de la misma es eh, hacer una valoración de una licitación, concretamente la del parking de Salamero, que aprobó el gobierno, el último gobierno de la, de la semana pasada. Una licitación que se hace a un periodo de 40 años, el 2062, poneros todos en la, en la fecha, imaginaros dónde estaréis vosotros en el 2062 y con un canon mínimo de 250.000 euros, pero con una inversión inicial de 2 millones de euros y un canon fijo inicial de 6 millones de euros. La valoración que nosotros hacemos de esta licitación es que se basa en criterios de intereses políticos a corto plazo y no en el interés general ...a un largo plazo de 40 años del 2062. Concretamente se ha valorado esta licitación en 19 millones de euros... ...y lo primero que tenemos que decir es que esta valoración se hace mal... ...en tanto en cuanto se hace en base a los datos del periodo del 2009 al 2020... ...de los últimos 11 años, sin tener en cuenta las enormes transformaciones... ...de movilidad que va a haber en nuestra ciudad y en todas las ciudades... ...de este país y de toda Europa con la puesta en marcha de las zonas de bajas emisiones. La Plaza Salamero es una zona eh, que está y va a estar dentro de las zonas de bajas emisiones. No se tiene en cuenta nada de esto, ni siquiera se nombra como un valor a tener en cuenta en los 40 años de licitación y esto todos sabemos que puede tener consecuencias en el margen de negocio de esta licitación y que podría acarrear o dar lugar a demandas por parte del concesionario cuando esto se produzca teniendo en cuenta que no ha sido tampoco eh, previsto en el pliego de adjudicación. Por otro lado, no nos parece la manera más adecuada, velando por el interés general a largo plazo, el solicitar un canon inicial de 6 millones de euros y contemplar simplemente 250.000 euros de canon anual. Eh, en primer lugar, no se contempla la revisión del IPC. Todos estamos viendo cómo está el IPC últimamente y la previsión que puede haber a 40 años es incalculable, pero nos puede llevar el no tener una revisión del IPC a que el canon fijo de 250.000 euros sea algo irrisorio a 40 años. Todos recordamos licitaciones que se han hecho a tanto plazo, que si no se hace una revisión del IPC, al final el canon es ridículo y poner, por ejemplo, el parque de atracciones que actualmente tiene un canon fijo de 600 euros, que 40 años después, en una revisión del IPC, esos canon pueden ser absolutamente ridículos. Pero además, el solicitar inicialmente 6 millones de euros, lo que implica es coger el dinero en este momento y tener una hipoteca durante los próximos 40 años. Consideramos que ese es el objetivo de este Gobierno, con esos 6 millones de euros, conseguir financiar la reforma de la Plaza Salamero, pero tener durante 40 años un equipamiento con un pliego de condiciones que seguramente nos lleve a la generación de problemas económicos y posiblemente también de problemas judiciales. Además, un modelo en el que implica una inversión anual de dos años, un canon de seis años y, por lo tanto, una inversión inicial de 8 millones de euros. Eh, dos millones de inversión y seis millones de canon fijo eh, in, inmediato que lleva a que al final sean grandes empresas las que puedan optar a estas licitaciones y es algo que ya nos ha ocurrido en esta ciudad como en la reforma de los kioscos de los parques donde el canon ese inicial que se pide excluye por criterios económicos a lo que pueden ser pequeñas y medianas empresas en la gestión de los servicios públicos. Por eso desde Zaragoza en Común hacemos una propuesta al Gobierno que lo hacemos ahora porque no hemos tenido oportunidad de hacer la propuesta en otro momento, aunque este ha sido uno de los debates que se ha llevado en las comisiones de servicios públicos y también en urbanismo con la reforma de la Plaza Salamero, pero no se han tenido en cuenta y nos enteramos de esto cuando los publica el Gobierno, como cualquier ciudadano, lo que planteamos es que se revise la, las condiciones de esta concesión, que se haga una licitación a cinco años, donde se soliciten los dos millones de euros de inversión que es una previsión recuperable de los cinco años de negocio y que permitiría, por un lado, eh, con esos cinco años, eh, tener una mejor previsión de lo que pueda ser la zona de bajas emisiones y la implantación de bajas emisiones y, sobre todo, no tener eh, un contrato a 40 años con esa imprevisión que puede llevar del IPC y con esa imprevisión que puede llevar la zona de bajas emisiones. Esta propuesta se la trasladaremos a la consejera. Esperemos que la tenga bien porque este contrato, esta concesión a 40 años, tiene pinta que dentro de 30 años estarán los que estén aquí hablando de esto como un problema, al igual que estamos hablando como un problema la concesión del parque de atracciones. Nada más y dispuesto a sus dudas y preguntas.